¿Sabías que la policía en Paraguay cuenta con sistemas informáticos de extracción de datos de cualquier teléfono. Los datos que pueden obtener son tus contactos, a quién llamaste y durante cuánto tiempo, tus mensajes de texto, incluyendo destinatarios y fechas, tus archivos almacenados, fotos, videos, audios, documentos, etc. Las aplicaciones que usas, incluidos los metadatos como hora, fecha, ubicación y también pueden mirar tu historial de ubicaciones. Incluso pueden acceder a tus conexiones de wifi, lo que podría revelar las ubicaciones donde te hayas conectado, como tu trabajo o una cafetería. Ojo, la información a la que accedería la policía no solo se referirá a vos, sino que contendrá datos personales como mensajes o fotos relacionados con familiares, amigos y colegas. Sé responsable del cuidado de tus dispositivos. Si vos te cuidas, cuidas a todos tus contactos. ¿Sabías que existen cámaras de reconocimiento facial en tu ciudad? Ya están en Asunción, en Ciudad del Este, Encarnación Pedro Juan y en más ciudades. Aunque en teoría son para prevenir hechos punibles también se utilizan para identificarte en una marcha o manifestación pacífica. Una manera de mantenerte segura en una marcha puede ser cuidar tu rostro u otros elementos que te hagan fácilmente reconocible en espacios públicos. Si quieres conocer más sobre lo que la policía puede y no puede hacerte en una marcha en una manifestación, descarga la guía Manifestaciones Libres de TEDIC. Protestar también es un derecho. seguir los consejos de nuestra guía Manifestaciones Libres Necesitas protegerte, necesitamos cuidarnos en comunidad.